Ok, mi gente, en este video vamos a hacer paso por paso cómo se hace este currículo vital que yo tengo aquí en pantalla, ¿ok? Yo les recomiendo que vayan practicando y que vayan haciendo paso por paso todo lo que yo voy haciendo. Ustedes tienen la ventaja de que pueden pausar el video cuantas veces ustedes quieran, ¿ok? Lo primero que nosotros vamos a hacer de este currículo es, yo voy a abrir un nuevo documento, una hoja en blanco de Word y vamos a insertar la imagen y la columna azul. Bien, entonces en nuestro nuevo documento yo le voy a dar a insertar y en la parte que dice Where Are vamos a seleccionar cualquier letra, no importa. Cuando se nos abra este espacio para texto, nos vamos a ir a la sesión que dice estilos de forma y en estilos de forma le vamos a dar a la flechita de abajo y vamos a seleccionar el azul que nosotros decidimos escoger. Entonces simplemente vamos a arrastrar hasta el borde de la hoja hasta la parte superior arrastramos y arrastramos hasta la parte inferior hasta el final de la hoja ok luego nos dirigimos hacia arriba y tenemos que hacer el ancho de la de la de la, de la columna el ancho de la columna es recomendable en nuestro caso yo utilicé 6 entonces simplemente en la regla en caso de que ustedes no puedan ver esta regla que está aquí arriba simplemente le dan a vista y le dan a regla fíjense cómo se va Fíjense cómo regresa. Entonces, simplemente en esta parte ustedes van a mover hasta que coincida con el 6. No tiene que ser exactamente perfecto. Simplemente ya ahí está bien. Entonces, bien. Ahora vamos a este texto. Por ahora no lo necesitamos. Simplemente le vamos a dar un clic aquí en la E y le vamos a dar a Enter para que se desplace hacia abajo. Luego ahora le vamos a dar doble clic aquí arriba y en esta parte vamos a insertar la imagen. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Google y vamos a buscar una imagen eh, para practicar en el caso de ustedes si ya tienen una imagen pueden usar la imagen eh, de ustedes simplemente escribimos en google imagen para currículum le damos a esta pestaña que dice imagen y cogemos la imagen de nuestra preferencia en nuestro caso yo seleccioné esta imagen que está aquí luego le damos clic derecho y le damos a guardar imagen como y la guardamos entonces en nuestra computadora le damos a guardar volvemos al documento damos doble clic en la parte de arriba y ahora vamos a darle a insertar imagen buscamos la imagen que deseamos insertar nos vamos en el caso yo la guardé en el escritorio le doy a imagen insertar y se fijan ya tengo mi imagen insertada entonces yo voy a jalar hasta que me llegue al borde y voy a jalar de este lado hasta que me llegue al borde. Si se fijan, yo estoy jalando y no, me, no, me, no quiere llegar al borde. Simplemente voy a hacer lo siguiente. Con la imagen seleccionada, la regla, yo la voy a mover aquí hacia la izquierda. Y ya la imagen se mueve. Entonces aquí simplemente nada más tengo que arrastrar. Entonces simplemente la imagen, yo deseo bajarla un poco. La imagen seleccionada, le doy a Enter. Bien entonces luego tenemos que vamos necesitamos copiar la parte que dice contactos ok simplemente yo vengo aquí voy a borrar este texto y voy a escribir la palabra contactos en mayúscula entonces yo necesito cambiar ese formato simplemente yo voy a, voy a sombrear y le voy a dar aquí blanco color blanco y el tipo de letra lo vamos a poner más pequeño el número el tamaño lo vamos a poner a 22 y aquí el tipo de letra que vamos a seleccionar es un tipo de letra que a mí me gusta, que se llama Switch 721 Black. Okay. Ustedes pueden seleccionar el tipo de letra de su preferencia. Ok, para, el, para quitarle a la palabra contacto el contorno así que tiene eh, Mamey, simplemente seleccionamos contacto y le vamos a dar a formato. Y en formato nos va a dar tres opciones aquí en donde dice estilos de word are. La primera dice, si ponemos el clic dice es relleno de texto y la segunda dice... Contorno del texto, le vamos a dar aquí a la segunda vamos A donde el lapicito, contorno de texto Y le vamos a dar a sin contorno Y fíjense como ya no tiene el contorno volvemos y seleccionamos Sombreamos la palabra Nos vamos a inicio y le damos a esa S que está ahí Para que nos, ponen, nos ponga una rayita Entonces ya ahí terminamos esa parte Entonces, ¿qué necesitamos? Ahora mismo necesitamos poner El correo y el teléfono Entonces necesitamos dos imágenes Esas imágenes nos vamos a ir a Google Vamos a ir a Google y vamos a escribir Hotmail, en este caso mi correo es Hotmail, ustedes pueden usar Gmail, y vamos a digitar al PNG, PNG significa es un formato de imagen que la, me da imágenes, los que no tienen fondo, entonces imágenes, entonces vamos a seleccionar la primera imagen. Si se fijan, esos cuadritos grises que se encuentran ahí, me está diciendo que la imagen no tiene fondo o que el fondo de dicha imagen es transparente. Entonces vamos a, a, a descargar esa imagen. Damos clic derecho encima de la imagen. Seleccionamos guardar como. Y yo voy a seleccionar aquí, le vamos a poner Hotmail. Ya. Si se fijan abajo, tiene el tipo de formato que es PNG. Entonces guardamos. Lo mismo vamos a estar haciendo con WhatsApp. Vamos a escribir la palabra WhatsApp. Y escribimos PNG damos a Enter. Ok, vamos a seleccionar esta imagen. Fíjense que tienen los cuadritos grises detrás. Damos clic derecho. Voy a dar imagen como. La voy a poner en mi... Y le, le voy a poner WhatsApp 01. Ahí está. Volvemos de nuevo a nuestro documento. Y ahora en esta parte vamos a dar un donde dice contacto, damos clic y damos a Enter. Ok, vamos ahora a dibujar un cuadro de texto. Simplemente nos vamos a insertar y le vamos a dar aquí donde dice cuadro de texto. Fíjense que me da una opción que dice dibujar cuadro de texto. Entonces yo vengo y dibujo aquí un cuadro de texto. Ok. Entonces miren que tiene fondo blanco y tiene contorno. Entonces, dando un clic dentro del cuadro de texto, yo voy a ayudar a insertar mi imagen del correo. Imagen y luego vamos al escritorio y buscamos la imagen del correo que nosotros descargamos en este caso fue esta Hotmail y ya tengo mi imagen del correo entonces ahora vamos a proceder a digitar el ok en nuestro caso decidimos poner fulano fulano hotmail.com entonces simplemente ahora queremos eliminar el fondo blanco seleccionamos y nos vamos a formato y en formato vamos a decir, a decir relleno de la forma sin relleno. Fíjense cómo se va el fondo blanco. Y de nuevo le vamos a dar a contorno de la forma sin contorno para que elimine la línea. Y ahí fíjense que ya no tiene ni línea ni fondo blanco. Entonces simplemente vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a dar a insertar cuadro de texto otra vez y le vamos a dar a dibujar cuadro de texto. Dibujamos el cuadro de texto. Aquí dentro vamos a dar un clic vamos a dar a insertar. WhatsApp. Buscamos WhatsApp. Aquí tenemos WhatsApp. Ok. Entonces ahora vamos a escribir el número de teléfono. 809 113 Ok. Tenemos un número de teléfono. Entonces vamos a eliminar el fondo blanco. Damos formato y le damos a relleno de la forma sin relleno. Y le damos después a contorno de la forma sin contorno. Bien. Excelente. Entonces, ese tipo de letra del correo es Time New roman Sombreamos y nos vamos a inicio. Le damos a Time New roman y vamos a seleccionar tamaño 14. Ok. Entonces, ahora nosotros tenemos el signo de WhatsApp. Simplemente esto tiene que ir color blanco. Vamos a sombrear y vamos a buscar el blanco. Ok. El número, vamos a poner negrita. El número tiene que tener la misma característica entonces simplemente vamos a copiar el formato sombreamos el correo y vamos a dar aquí donde dice copiar formato para que me dé todos los mismos formatos sombreo el número y cuando yo lo suelte me da el mismo formato excelente ahora que nos corresponde hacer vamos a el original dice dirección vamos a copiar la dirección ok entonces dando un clic ese clic grande que está ahí el clic grande significa el cursor de texto de la parte azul entonces simplemente dando clic Entel, Entel. Ahora vamos a escribir dirección. Ponemos el teclado en mayúscula. Recuerden, dirección. Si se fijan, la palabra dirección tiene un acento en la O. ¿Cómo se hace el acento de las palabras mayúsculas? Vamos a borrar la O y vamos a poner nuestro teclado en español. Si no lo está, ya el mío está por default. Simplemente seleccionamos español. Y en el teclado, yo lo voy a poner en pantalla. Vamos a seleccionar la tecla que está al lado de Entel y vamos a. Seleccionamos la tecla que está al lado de Enter y después la O. Fíjense cómo se hace. Tienen que hacerlo rápido. Bien, entonces la dirección. Vamos a dar un clic aquí. Ponemos el teclado ahora aquí. Damos a Enter. Vamos a quitar la mayúscula porque necesitamos copiar en minúscula. Y vamos a poner calle. En nuestro caso yo puse sol. Poniente. número 100 residencial Villas Naco República Dominicana entonces voy a sombrear primero que necesito el mismo formato ¿verdad? sombreo mi correo copiar formato y vengo y sombreo aquí la dirección para que tenga el mismo formato y ahí lo tenemos entonces vamos a dar un clic aquí en la D y vamos a darle a Enter para que baje un poquito más hacia abajo. Bien, perfecto. Entonces damos otra vez clic aquí y luego de dirección nosotros tenemos idiomas, español nativo o inglés avanzado. Bien, entonces aquí damos doble clic, ¿verdad? Y vamos a escribir la palabra idioma, ponemos el teclado mayúscula, idioma. Necesitamos el mismo formato que tiene dirección. Entonces vamos a sombrear dirección, copiar formato, le sombreamos idiomas. Y perfecto. Okay. Vamos a dar un clic en idioma. Damos a Enter para que baje un poquito más. Bien, perfecto. Entonces. Ok, en idioma nosotros vamos a darle Enter. Y vamos a poner español. Para escribir español le damos alterna 164. Y escribimos entonces dos puntos dándole a Shift y a la tecla de punto. Y aquí vamos a poner nativo luego damos enter y ponemos inglés la e acentuada se pone alterna 130 y damos shift la tecla de punto y ponemos avanzado entonces vamos a sombrear aquí y vamos a dar copiar formato entonces copiamos aquí y ya tenemos el formato copiado Recuerdo que debajo de esto vamos a poner paréntesis dándole a shift 8 y 9. Entonces dentro vamos a poner lectura y escritura. Ok, luego de eso vamos a copiar. Ponemos un teclado mayúscula. Hobbies. Entonces sombreamos la palabra idioma. Copiar formato. Sombreamos hobby. Se copia el formato. Entonces damos Enter. Y en hobby pusimos música, coma, baloncesto y leer. Entonces vamos a copiar el formato. Copiar formato. Ok, la palabra música lleva acento en la U. Se pone alterna 163. Bien. Entonces, esta parte aquí tenemos que ponerla en negro. Entonces yo sombreo la imagen y le doy a, a formato y luego color. Y selecciono el negro. Luego aquí selecciono la imagen, lo doy a formato y luego a color. Selecciono el negro. Y ahí yo tengo ya mis dos imágenes. De color negro. Vamos a poner un chis más grande el, el icono de WhatsApp. Y vamos a hacer, vamos a hacer que quede la imagen una debajo de la otra lo más que se pueda. Y ahí me parece que está bien. Vamos a dar un chin hacia abajo, hobby. Ok. Entonces, hasta ahora eso es lo que tenemos. Aquí vamos a subir un poquito más la imagen de la persona. Vamos a darle un clic arriba y vamos. Cuando demos un clic, fíjense que ese cursor está muy grande. Vamos aquí a quitar el tamaño, vamos a poner el tamaño 12. Fíjense cómo sube automáticamente. Entonces, hasta aquí esta parte, vamos a hacer la otra parte que nos resta en una segunda parte. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video y también el mismo video para que pasen al próximo video y sigamos completando nuestro currículo Vitae.